tierra es como una lenteja, producto de la contracción y la compactación de dos biplanos magnéticos que la sostienen. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano visto de costado y luego tenemos el otro visto de costado, nos va a quedar un sanguchito de dos planos. Cuando la tierra se forma, se forma por implosión de una partícula que está en el baricentro de una bola. Esta bola es una bola de energía compactada en su máxima expresión. Es la famosa implosión de la materia. Se compacta hasta un punto donde no puede más y estalla el baricentro. Cuando estalla el baricentro, las fuerzas expansivas de la energía de la partícula fundamental de aéter que está en el baricentro de esta bola maciza genera energía y al generar energía en su expansión va abriendo los biplanos magnéticos del dominio magnético del muro de Bloch es así que sigue en su expansión Y los biplanos magnéticos del dominio magnético del muro de Bloch, siguen su expansión. Es así que la terraformación tiene forma de lenteja. Estos son los biplanos. Bueno, la forma de la tierra, la terraformación, es en forma de lenteja, curva la luz. Acá tiene un ecuador, estamos hablando de una tierra hueca, no de una tierra maciza, producto de que la expansión inflacionaria de la partícula fundamental de éter en su explosión, luego de la implosión, desplaza la materia formando una carcasa hueca lo que nosotros llamamos corteza terrestre. La corteza terrestre, si nosotros tuviéramos que buscar una comparación del grosor de la corteza terrestre con respecto al radio de la Tierra, podríamos decir que en una manzana, la manzana es la Tierra y la cáscara es la cantidad de corteza que este modelo en forma de lenteja tiene si la vemos de arriba es redonda. El aéter, que viene del espacio, a eso que le llaman el ruido cósmico, el barrido electromagnético a 600.000 kilómetros por segundo, que nos comprime en todas direcciones, es lo que nosotros llamamos gravedad. Si yo, por ejemplo, estoy parado aquí, y quiero saltar, Voy a poder saltar, porque la Tierra también emite un barrido electromagnético de 10 Hz de pulsos negativos, llamados ondas Schumann. Estas ondas de carácter negativo, por lo que son magnéticas, cuando impactan con un aéter radiante que viene a 600.000 km por hora, les resta la fuerza y es por eso que uno puede saltar para arriba. Pero qué pasa luego, el aéter, la fuerza cósmica, 600.000 km por segundo, nos vuelve a la Tierra. Nos vuelve a la Tierra nuevamente, o sea que eso es lo que nosotros llamamos gravedad, una frecuencia de energía dentro de la negativa, la positiva, que nos comprime hacia la Tierra son rayos de forma longitudinal, y esos rayos nos hacen volver a la Tierra. En el caso de un ovni, pasa lo mismo. El ovni tiene una carcasa radiante. Esta carcasa radiante también es magnética. Magnética por este lado. Que hace que la energía de la Tierra suba. en un vórtice y luego es radiante el radiante es el polo positivo de la éter el éter tiene un polo negativo que es magnético y un polo positivo que es radiante nosotros de esta manera vamos a hacer que la fuerza de la éter que viaja entre los canales entre átomo y átomo y que en el momento que la carcasa del OVNI no estaba radiante la traspasaban cuando el e héiter traspasa los canales entre átomo y átomo los comprime para abajo entonces la nave pesa mil kilogramos es por la fuerza que la va bajando que la nave pesa mil kilogramos Ahora, yo prendo la carcasa radiante, generando energía, por ejemplo, con un carrete de Runkorf y polarizo de positivo la carcasa de arriba y de negativo la carcasa abajo. El generador de Runkorf tiene dos polos. Estas dos carcasas están separadas, divididas unas de, de otras. O sea, a la mitad hay un sector con aire. Aire. Eh, ¿Cómo se hace esto? Se hace con una madera que tenga agujeros, entonces con una madera que tiene agujeros sostiene las dos carcasas pero a la vez pueden salir los remolinos que son los que hacen flotar a la nave. Estos remolinos salen de la apertura del dominio magnético del muro de Bloch. son espirales que hacen flotar la máquina como si tuviera un salvavidas. Por eso todas las naves, todos los OVNIs, tienen luces alrededor. Simplemente es una madera que tiene agujeros. Bueno, cuando nosotros logramos polarizar con el generador de Runkov las dos medias carcasas y le ponemos radiante al de arriba y magnético al de abajo, o sea, polos de la energía pero negativos, los dos, Solo que dentro del negativo está el positivo y el negativo. Bueno, ¿qué pasa con el aéter que venía atravesando los canales de la nave? Se encuentra con el escudo de energía radiante. Este escudo de energía radiante es el que hace que el aéter luego no pueda atravesar la nave y por lo tanto como un fluido se abre. A este fenómeno se lo llama el efecto Coanda. El efecto Coanda dice que cuando un fluido corre por la superficie de un sólido y este tiene bordes, tiende a volver. Es así que tiende a volver, por los dos lados, de esta manera es que se arremolina en la parte de abajo y genera electropropulsión Esta electropropulsión es iónica También está la electropropulsión giroscópica que es lo siguiente que tiene que tener un ovni adentro Tiene que contar con tres o cuatro giroscopios entonces los giroscopios se colocan en la nave y se colocan adentro de cajas de hierro. Estas cajas de hierro o de cobre lo que hacen es detener la energía cósmica, mejor dicho, eh, bueno hay que ver porque de cobre es una cosa y de hierro es otra cosa, pero el tema es que si a un giroscopio lo encerramos y lo escudamos de la radiación funciona con más potencia. Entonces, tres o cuatro giroscopios, en este caso serían tres, van a producir ondas escalares. Esas ondas escalares hacen también que la máquina se vaya para arriba. Eso se llama electropropulsión giroscópica. Entonces... La gravedad que nosotros conocemos como gravedad, que es la que decimos que nos chupa de abajo, no existe. La que existe es la que viene de arriba, que nos compacta. Si nosotros logramos escudar esta radiación, se va a abrir, o sea que ya vamos a dejar de pesar mil kilogramos, y luego nos va a electropropulsión para que nos vayamos para arriba. O sea que un ovni, un platillo volador, no vuela, se cae para arriba. Para que puedas comprobar en tu casa esto que digo, podés hacerlo de la siguiente manera. Con dos palanganas de plástico, luego agarrás otra palangana y las pones de frente. A estas dos palanganas las cerrás. Te va a quedar dos palanganas unidas por el centro, bueno, le ponemos papel de aluminio a la de arriba y a la de abajo y hacemos que los bordes que cierran las dos palanganas, sean la parte donde no se van a tocar estos dos bordes, entonces agarramos una de esas fuentes chiquititas de las raquetas de moscas, para matar moscas eléctricamente, y se la ponemos adentro. Este aparatito tiene dos cables tiene uno que es por donde emite se lo ponemos arriba y tiene otro por el que recibe se lo ponemos abajo de esta manera le ponemos una batería dentro para que alimente la, la fuente de alto voltaje una vez que la fuente de alto voltaje está funcionando, le vamos a colocar dos o tres giroscopios. Chiquititos, ruedas que consigamos poder movilizar con la misma batería con la que hacemos funcionar la fuente de alto voltaje. Entonces de esta manera vamos a estar cumpliendo el mismo fenómeno que una nave espacial. Radiante. Magnético. El aéter se abre. Y se arremolina abajo. Y nuestro platillo volador se eleva. Bienvenida y bienvenido a Insultemos a este estúpido. Te mando un abrazo y me despido de vos. Hasta el próximo video. Nos vemos. Chao.